Hola a todos y a todas. Desde Santiago de Chile le damos una cálida bienvenida a quienes nos acompañan en el lanzamiento del podcast América Latina Más Transparente en el marco de la iniciativa Sancus Latinoamérica. Cada mes traeremos un capítulo nuevo para conversar y así dar a conocer las diferentes realidades y situaciones que existen en nuestro continente, pero que pueden ser nuevas para muchos de ustedes. Esperamos que puedan enriquecerse y que estos capítulos les permitan descubrir más sobre los diferentes acontecimientos de los países vecinos sin más preámbulos les dejamos a continuación las reflexiones de la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rudio. Que lo disfruten. La corrupción sigue siendo un problema para la región. Requiere del trabajo conjunto, de la acción colectiva de los gobiernos, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Y necesitamos reforzar nuestro trabajo en el acceso a la información pública, en la auditoría independiente, en fortalecer los organismos de control, el Poder Judicial, el Ministerio Público, para lograr poner fin a la impunidad. Al mismo tiempo en que la corrupción se transforma cada vez en más sofisticada y los esquemas criminales más complejos, surge también la participación de nuevos actores en los fenómenos de corrupción, como el crimen organizado, que requiere de herramientas de lucha contra la corrupción adecuadas a esta nueva uh, figura en el panorama de la corrupción. Al mismo tiempo estamos viendo en la región un retroceso en lo que fueron los procesos de lucha contra la corrupción, sobre todo en el enjuiciamiento de los casos de gran corrupción. Lo que estamos viendo en muchos países es que se anulan procesos, se habla del law fair, eh, se, se vuelve atrás con las sanciones que se habían aplicado. Esto va acompañado de otro fenómeno que es la politización en la lucha anticorrupción, los intentos de cooptar los poderes judiciales o las Cortes Supremas o de politizar la justicia haciendo... Uh, peligrar su independencia y su autonomía frente a los poderes políticos de turno. Todo esto complica la lucha anticorrupción y hace que sea todavía más importante el trabajo de la sociedad civil. La tarea de la sociedad civil y del periodismo de investigación son claves para hacer accesible la información a la ciudadanía. Al mismo tiempo, la sociedad civil puede desarrollar y de hecho desarrolla en Latinoamérica muchas actividades que tienen que ver con observatorios y monitoreos de la acción del Estado. Otra tarea importante es la de la facilitación de las denuncias de casos de corrupción y la contribución a hacer propuestas que contribuyan a mejorar las respuestas institucionales y sociales frente a la corrupción. Obviamente este es un desafío para acción colectiva, no lo podemos hacer solos desde la sociedad civil, tampoco lo pueden hacer solo los gobiernos ni el sector privado. Toda la sociedad debe contribuir porque si no erradicamos la corrupción todos los objetivos de desarrollo sustentables serán imposibles de alcanzar. Si te gustó este capítulo y el lanzamiento de nuestro podcast América Latina más transparente, apóyanos y compártelo en tus redes sociales. Desde ya los dejamos invitados e invitadas a nuestro próximo capítulo para hablar esta vez sobre la situación actual de nuestro país. Esperamos que les haya gustado y que podamos darles la bienvenida nuevamente en nuestra próxima cápsula. Hasta pronto.